Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinoshare for ukey for android el cual estará en la descripción del video, recuerden descargarlo, instalarlo y luego de registrar la licencia lo ejecutan como administrador. Una vez que se haya ejecutado el programa, como se pueden dar cuenta, podemos quitar el bloqueo de Google, el FRP, pero la opción que nos interesa es esta, quitar el bloqueo de pantalla. Le vamos a dar clic acá y bueno aquí el programa nos da dos opciones, en este caso podemos eh, quitar el pin de seguridad sin perder datos pero recuerden que este método solamente funciona con algunos modelos de Samsung entonces bueno si de pronto está su dispositivo en esta lista pueden de pronto utilizar este proceso pero en caso tal de que su dispositivo no se encuentre en la lista entonces tenemos que utilizar la siguiente función aquí simplemente vamos a darle clic a la opción que dice quitar bloqueo de pantalla y vamos a conectar el teléfono que tiene el pin de seguridad, vamos a conectarlo a la computadora mediante el cable USB. Como se pueden dar cuenta, tenemos conectado nuestro dispositivo de la marca Xiaomi. Luego le damos clic en la opción que dice Quitar ahora para quitar el pin de seguridad. Recuerden que con este método vamos a perder toda la información, confirmamos en este botón que dice Sí y esperamos a que el programa de For You Key for Android recopile toda la información necesaria. Una vez de que en este caso el dispositivo sea detectado correctamente Vamos a seguir los pasos que nos muestra a continuación el programa Bueno, lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo ¿okay? En este caso vamos a apagarlo, presionamos el botón de Power ¿okay? Y cuando presionemos este botón le damos clic a la opción que dice Apagar Okay, le damos aquí en apagar y apagamos el dispositivo Recuerden que este proceso lo podemos hacer tanto con el dispositivo conectado Así como también con el dispositivo desconectado Pero yo les recomiendo que lo mantengan conectado a la computadora Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera Botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba al mismo tiempo Lo presionamos hasta en este caso Vamos a presionarlo hasta que en este caso inicie con el logo de Xiaomi cuando se vea el logo, soltamos los botones. Ahora le damos clic al botón de siguiente y ya con esto deberíamos entrar en el modo recuperación. ¿okay? Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es simplemente desplazarnos con los botones de volumen ¿okay? y vamos a aceptar en este caso con el botón de encendido y de apagado. Lo importante acá es marcar la opción que dice Wipe Data. Okay, entonces la marcamos, así como nos lo indica el programa Presionamos el botón de encendido y apagado para confirmar Y luego nos vamos hasta la siguiente sección que dice Wipe all data okay, Para borrar toda la información Presionamos nuevamente el botón de encendido y apagado Y de esta manera vamos a borrar toda la información Ahora bajamos hasta la opción que dice Confirm para confirmar le damos al botón de encendido y apagado para confirmar Y como se pueden dar cuenta ya se ha realizado el proceso con éxito Si nosotros le damos aquí en siguiente Se pueden dar cuenta de que ya se elimina el bloqueo con éxito Vamos aquí a darle al botón de encendido y apagado Para regresar al menú principal Y nos vamos a detener en la opción que dice Reboot Para reiniciar el dispositivo Ahora presionamos acá Y vamos a donde dice Reboot System Para en este caso reiniciar el sistema le damos clic allí, ¿ok? recuerden confirmar con el botón de encendido y apagado, el dispositivo se va a reiniciar y ahora tenemos que esperar a que inicie nuevamente, pero en este caso va a iniciar ¿ok? con el sistema operativo de fábrica, es decir, tenemos que configurar absolutamente todo. Este proceso puede tardar unos minutos entonces vamos a esperar un par de minutos a que el dispositivo se reinicie en su totalidad Y bueno chicos ya después de que se haya reiniciado en su totalidad aquí bueno aparece lo que viene siendo el dispositivo bloqueado obviamente por nuestra cuenta Lo primero que hacemos es conectarnos a nuestra red Wi-Fi y colocar la contraseña Ahora luego de conectarnos a la red Wi-Fi, vamos a activar el, el dispositivo, aquí tenemos que colocar nuestra contraseña y ya luego de activar el dispositivo podemos darle en verificar, Y le damos en permitir, aquí podemos seleccionar ya nuestro idioma, seleccionamos el idioma, le damos en siguiente, aquí seleccionamos nuestro país, le damos en siguiente, aquí tenemos que aceptar los términos y condiciones, luego le damos en siguiente. Aquí, bueno, ya estamos conectados a una red Wi-Fi, entonces le damos en siguiente. Y aquí va a preparar nuestro teléfono. Y bueno, aquí ya podemos activar o no la copia de seguridad. Yo no voy a hacer ninguna copia de seguridad. Fíjense que aquí me está pidiendo el PIN, me está pidiendo el código, pero nosotros tenemos la opción de darle acá, ok, donde dice eh, usar cuenta de Google. Aquí vamos a colocar la cuenta que teníamos asociada al dispositivo. Y bueno, aquí simplemente le damos en cancelar. Aquí podemos seguir configurando absolutamente todo. Le damos en más, le damos en aceptar. Recuerden que tienen que colocar la misma cuenta de Google que tenían anteriormente. Aquí podemos simplemente darle donde dice salir y recibir recordatorio más adelante. Ya luego se encarga de preparar el dispositivo. Ya podemos en este caso colocar un bloqueo de pantalla. Ok. Eh, si queremos colocar un PIN, una contraseña, un patrón, ya yo lo que les recomiendo es que utilicen un PIN de seguridad, si lo van a utilizar, eh, que sea fácil de recordar para ustedes, pero difícil de adivinar para los demás. Recuerden que esto solamente es un pequeño ejemplo, yo voy a poner 1, 2, 3, 4, le damos en siguiente, y bueno, ya aquí podemos seleccionar los ajustes adicionales, podemos en aceptar, aceptar las cookies, eh, ya aquí, bueno, podemos seleccionar el método de nuestra preferencia Y listo, ya le damos clic en siguiente Ahí ya van a cargar las aplicaciones Entonces, bueno, aquí le damos y dice que ahí Ok, ahora sí Ya aquí se nos está cargando las aplicaciones en el dispositivo bueno, Vamos entonces a bloquearlo, vamos a intentar bloquearlo Y cuando lo tratamos de desbloquear nos debe pedir el nuevo código ok, entonces aquí vamos a deslizar, nos pide el nuevo código que sería 1, 2, 3 y 4 y listo super fácil y super sencillo, espero que les haya gustado y recuerden apoyarnos con un like, un me gusta, recuerden suscribirse a nuestro canal que no sean es soy Carlos Vallejo y espero verlos en una próxima ocasión hasta pronto, Bye.